Un cordial saludo para toda la comunidad libertadora. En esta oportunidad estaremos hablando de Microsoft Streams y la importancia de su buen uso para administrar las grabaciones de nuestra clase. Cada vez que una sesión sincrónica ha finalizado, en el chat correspondiente encontrarás la respectiva grabación. Sin embargo, toma en cuenta que estas grabaciones que están en el chat únicamente estarán disponibles por 20 días. Entonces, si no alcanzaste a verla, puedes consultarla siempre haciendo clic en el menú contextual en la aplicación Microsoft Stream. Vamos a ingresar a ella y conocer un poco más sobre sus contenidos. La plataforma Microsoft Stream funciona de una manera muy similar a YouTube, sin embargo, es una plataforma completamente privada. Es decir, que todos los videos que se publiquen, los canales que se creen y demás actividades que se generen dentro de esta, únicamente van a estar dentro de nuestra institución. O sea que no los podemos compartir Hacia el exterior. En la sección de inicio, tú encontrarás las últimas novedades, videos que se están compartiendo o que son más populares y también algunos accesos directos para subir un video, para crear un canal o un grupo y buscar contenidos. Vamos a centrarnos en la sección Mi contenido. En la sección de Mi contenido, puedes cargar videos o puedes revisar los videos que tenías ya subidos anteriormente o que han sido compartidos contigo. Tenemos también la sección de grupos y esta sección es muy importante porque por cada equipo al que tú pertenezcas un grupo será generado automáticamente. Es decir, que si tú creas una sesión sincrónica, posteriormente podrías almacenarla en este grupo para tener más organización. Cada grupo puede llevar sus propios videos y cada usuario puede participar en el grupo para llevar un control más organizado de seguimiento a los proyectos que se vengan realizando dentro de él. Tenemos también la opción de canales y tú puedes crear un nuevo canal para administrar tus videos propios. En la opción de reuniones vas a encontrar todas las grabaciones de las que has sido parte y desde aquí también puedes más adelante administrar los videos publicados y organizarlos ya sea en el grupo o en el canal donde los quieres mandar o también en la lista de reproducción donde quieres que queden en la opción canales seguidos tú puedes localizar canales que se encuentren abiertos al público, al público de la institución específicamente, y comenzar a seguirlos. Por ejemplo, un docente que hace videotutoriales muy interesantes o algún evento que se está repitiendo cada cierto tiempo, lo puedes comenzar a seguir dentro del stream. Para gestionar un video, simplemente vas a ir al menú que encontramos a mano derecha y desde el icono agregar grupo o canal, puedes seleccionar en la opción compartir con, cambiamos por canales o mis grupos, y buscar en mis grupos, escribes el nombre del grupo al que lo quieres agregar. En este caso mi grupo es privado y se llama EBD de videos. Y le digo guardar. También encontramos el lápiz para actualizar cierta información sobre el video. Por ejemplo, puedes cambiarle el nombre, la descripción, ajustar el idioma, agregar una miniatura. Puedes ajustar los permisos de los usuarios, por ejemplo, eh, quienes pueden ver estos videos. Y puedes habilitar o deshabilitar la opción de comentarios. Por último, en el menú contextual de cada video, encontrarás otras opciones como compartir, reemplazar el video, eliminar, descargar y finalmente recortar. La herramienta recortar video es un editor muy sencillo que básicamente te permitirá cortar algunas partes que creas o consideres que son innecesarias antes de hacer la publicación del mismo.